La presentación de una clase es muy simple, una vez que accedemos a Classroom.google.com identificándonos con nuestro usuario de Google Apps, podemos generar una nueva clase. Tenemos aquí nuestras clases. Vamos al inicio, donde nos permitiría añadir una nueva clase. Crear una clase. En el caso de ser un alumno, nos permitiría anotarnos, apuntarnos en una clase. Bien, vamos, en vez de crear una nueva clase, vamos a revisar una que ya está creada y que es la que, hemos, la que utilizamos como ejemplo con los alumnos. La clase tiene un aspecto muy simple, una cabecera que se puede cambiar, cambiar el tema de la clase. Al pulsar sobre cambiar el tema, nos aparece una galería en la que elegimos cualquiera. Vamos a elegir, por ejemplo, el primero, el tema de la clase y eso nos va a cambiar la apariencia gráfica de la misma. Tenemos la posibilidad de editar novedades, ver la lista de alumnos que tenemos matriculados. Podríamos invitar a grupos de alumnos, aquí dependiendo de cómo tuviéramos organizadas las eh, las listas, podríamos eh, invitar como en este caso estamos hablando de una institución en la cual los usuarios tienen su cuenta, podríamos seleccionar a quienes invitamos. Podríamos también hacer una invitación por correo electrónico. Nos genera un código de la clase que podríamos restablecer o inhabilitar si cuando queremos cerrar la clase es la forma que tenemos de cerrar la clase. bien Y en la sección de novedades lo que podemos incluir son notificaciones y tareas. Vamos a ver en primer lugar una notificación. Una notificación es simplemente un mensaje en el que en este caso anunciamos que vamos a iniciar el trabajo y lo que hemos decidido, vamos a ver la edición, editamos, podemos a esa notificación agregarle archivos desde nuestra computadora a añadir un elemento de Google Drive, poner un vídeo de YouTube o adjuntar un enlace a cualquier sitio de la, de la web. Con lo cual, eh, la cantidad de recursos que podemos utilizar es amplísima, puesto que incluye tanto recursos propios de Google, recursos de la red o recursos que tenemos en nuestra computadora. En este caso, se añadió una presentación de Google Drive. En cuanto a las tareas, Cuando generamos una tarea, lo que hacemos es ponerle un título. Es importante que este título sea representativo. Vamos a hacer una clase sobre artrópodos en biología de tercero A. Añademos la fecha de entrega de esa tarea... Incluso podemos añadir una hora y podemos añadir exactamente igual archivos, documentos de Google Drive, videos o enlaces a cualquier tipo de documento en la red. Pulsamos en asignar y se generará la, la tarea. Aquí tenemos una que ya hemos creado, esta es llamada mi primera presentación. Hay un pequeño texto, un recurso y en el texto la consigna de lo que hay que realizar. Dependiendo del número de alumnos que tengamos, aquí nos saldrá la información de quiénes han completado ya la tarea, quiénes no la han completado, obviamente al crearla tendremos, si los alumnos se van a inscribir en la clase utilizando este código, habrá que esperar a que se inscriba. Si lo tenemos por invitación, sabremos ya desde, desde el principio cuántos alumnos vamos a tener. A partir de ahí, en los siguientes videos, se puede ver cómo interactúa el alumno y cómo calificamos sus tareas. No tiene más posibilidades Google Classroom, pero al fin y al cabo dices, es una forma de mantener eh, de forma organizada todos los documentos de una determinada.